¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal. Este video ya quería mostrárselos, ya tenía algunas semanas trabajando en ello y pues sí, como pueden ver en el título de aquí abajito, en este video le pedí a varios de mis amigos en el booktube que me dieran algunas de sus recomendaciones para leer en estas épocas del año, ya sea libros de muy muy terror, libros con este vibe del de otoño. Y espero que les guste muchísimo estas recomendaciones. Al llegar a la gran escalera de roble, una pequeña puerta salió de par en par, dos figuras pequeñas vestidas de blanco aparecieron y una gran almohada pasó zumbando junto a su cabeza. Evidentemente no había tiempo que perder, de modo que adoptando la cuarta dimensión del espacio como medio de escape desapareció a través del friso y la casa quedó sumida en la mayor tranquilidad. Jamás en una brillante e ininterrumpida carrera de 300 años se había sentido tan groseramente ultrajado. Saludos chicos, bienvenidos al canal de Dani con H. Yo soy Sol del canal Lectomaniática y es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy para compartirles una reseña. La idea general era compartirles un libro de terror que pudieran disfrutar en este octubre. Debo serles muy sincera, yo no leo terror. Pero se me ocurrió que podría compartirles una historia de fantasmas que es una de mis favoritas y que igual puede ser disfrutable en esta época. Hoy quiero hablarles del fantasma de Canterville de Oscar Wilde. Este es un cuento que me gusta muchísimo y nos habla acerca de un fantasma que ha estado por años habitando una mansión y ha espantado a todo aquel que lo habita. Pero un día llega a él la familia Otis, pretenden vivir en él y a pesar de que les advierten de que hay un fantasma que no los dejará en paz, la familia Otis simplemente no se preocupa, para ellos es una nimiedad y la casa será un lugar perfecto para vivir. En resumen, yo siento que tienen la idea de que o ellos se adaptarán al fantasma o más bien el fantasma se adaptará a ellos. La familia viene acompañada de personajes muy graciosos, principalmente los dos gemelos que son aquellos que se encargan de hacerle la vida de cuadritos al fantasma y el fantasma se siente sumamente indignado por cómo lo trata esta familia. Solo hay una persona alrededor de esta historia que siente un poco de compasión por este fantasma y digamos que descubre cuáles son sus penas. Y es un momento muy bonito cuando al finalizar la historia te das cuenta de todos los sentimientos que pueden expresar y que pueden manifestar las personas en general. Yo en lo particular le tengo un cariño muy especial a este cuento porque cuando estaba en la primaria leí una versión resumida que venía en los libros de texto y cuando pude encontrar esta que trae la versión completa del cuento junto con otras obras de Oscar Wilde, me sentí muy afortunada y disfruté cada instante de la historia. Esta edición en específico está acompañada de ilustraciones que a mí me parecen muy bonitas, tanto muy sencillas. Y bueno, pues, ¿qué les digo? De verdad les invito a que lo lean si no conocen esta historia. Y si la conocen, pues pueden contarme acá abajo en los comentarios qué les ha parecido. Yo creo que es una buena historia también para este tiempo, porque al menos para mí... Eh, no solamente se trata de asustarnos y de todo lo de terror, creo que también va un poco acerca de las personas que ya no están con nosotros y de cómo los recordamos. Y bueno, eso fue todo. Un gusto estar aquí compartirles brevemente este libro. Espero que disfruten sus lecturas de octubre, que la pasen muy bien. Muchas gracias a Dani por la invitación y pues nos vemos. Bye. Hola Dani y a todos tus seguidores, espero que estén teniendo un muy buen día, tarde noche, no sé cuándo vean esto, vengo a compartirles, a recomendarles dos libros, dos lecturas que me gustan para estas fechas de otoño, porque son como muy hogareñas, muy apapachadoras, el primero es Matar a un ruiseñor de Harper Lee, este libro es una joya, es precioso, en esta historia vemos el mundo a través de los ojos de una niña que es la protagonista, Sprout, y de su hermano y de cómo fue su infancia, y de cómo veían ellos las injusticias y cómo las cosas que a los adultos les parecen importantes a los niños parecen ser cosas insignificantes y al revés, cómo las cosas más simples o sencillas para un adulto pueden ser las cosas más importantes eh, para un niño Entonces está muy muy bella esta historia Creo que esto está ambientado como en los años 30 Si no mal recuerdo La otra que les recomiendo Es La lógica inexplicable de mi vida De Benjamin Ali de Saenz Esta historia me hizo llorar mucho Cuando la leí Tal vez por el momento en que la estaba leyendo Este es un libro sobre la familia Sobre la amistad Sobre la identidad Sobre aceptarte de quien eres y sobre todo del de cariño que tienes hacia tu familia, hacia tus amigos. Entonces, si quieren llorar un ratito, que espero que los haga llorar, este libro es para ustedes. Igual, este, como referencia, pues este es el autor de Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo. Entonces, pues promete. Y este creo que es mi favorito de, de las obras que he leído de él. Es muy muy bello, como pueden ver está lleno de post-its porque hay frases y escenas y momentos que me llenaron el corazón y que me lo abrazaron. Entonces sí, estas son las dos lecturas que yo les recomiendo, entonces espero que les gusten. También Mataron el Señor tiene frases y escenas muy muy bellas, entonces sí, espero que les gusten, que los acobijen, que los apapachen en otoño y gracias Dani por este espacio. Bye. ¡Hola a todos! Yo soy Biblio y Dani me invitó a su canal a recomendar libros de terror. Recomendar libros de terror ya los tengo aquí arriba, pero para esta ocasión me voy a ir por el director. Libro precuela de Asilo. En general a mí la saga Asilo me gustó mucho primero, los siguientes dos ya no, y me decepcionó mucho la saga. Pero aquí se derró una oportunidad con el director y la verdad como cuento corto un poquito independiente funciona muy bien. Esta es una historia complementaria, es precuela. La protagonista es una enfermera que llega a trabajar a una institución mental y pronto se da cuenta que las cosas son un poquito diferentes de lo que ella esperaba, lo que le habían contado. Aunque comparte ciertas similitudes de pensamiento con el director de esa institución que sabe que no todos los casos se pueden salvar, que no todos los pacientes se pueden curar. Y este doctor, bueno, tiene algunas prácticas un poquito raras, no es un cuento muy largo, yo insisto, bueno, funciona muy bien como cuento corto, es una precuela muy interesante, creo que está mucho mejor trabajada que el resto de Asylum. Tiene una segunda parte, que es más grande el libro, que se llama que es Escape from Asylum, y no la he leído, pero le tengo muchas ganas, pero si ustedes quieren algo cortito, algo sencillo, de terror, que leer en esta temporada, miren, este libro les va a funcionar muy muy bien. Yo soy Bibliofilica, gracias por ver este canal, Sigan viendo los videos de Dani y nos veremos en alguna otra ocasión. Adiós. Quiero comenzar recomendando algunos de mis libros. Les voy a recomendar un libro como de terror y otro de como este vibe de amor. El libro que es un poquito de miedo y misterio, algo así, y estoy hablando del libro de el señor Penumbra y su librería las 24 horas abiertas, este libro trata de un chavo que acaba de salir de la universidad que no sabe nada, no sabe en realidad qué onda en su vida, y está buscando un lugar o un trabajo como de ensueños, porque cuando sales de la universidad es lo primero que te pones en la cabeza, como tu trabajo de ensueño, que te guste, que ames, y todo eso. Y eh, un día se encuentra con un letrero así súper grandote donde dice que buscan eh, un ayudante en una librería 24 horas, y le extraña bastante porque es pues 24 horas, ¿no? Entonces él dice, bueno, me gustan los libros, y pues qué mejor trabajar en una librería o en un lugar donde me gusta mientras tanto. Cuando entra a este lugar a trabajar ocurren un sinfín de cosas súper súper extrañas. Empiezan a haber desapariciones de los libros, personas súper extrañas que llegan y te piden libros muy muy muy raros. Y también una de las peculiaridades que tiene este lugar es que no puedes adquirir un libro si no eres miembro como oficial de la librería y de aquí se desarrollan diferentes situaciones hasta que llegan a un punto en donde supuestamente hay como una secta con todo esto de los libros, en específico en uno muy en particular, entonces pues ahí se los dejo, la verdad es que es muy interesante está muy entretenido y está ad hoc a estas épocas del año está bien para las personas que eh, quieren o buscan un libro que no les dé tanto tanto miedo del siguiente libro que quiero hablarles este libro toca un poco como de fantasía estoy hablando de colorín colorado tú este libro nos habla acerca de una chica que le gusta mucho escribir historias y le gusta también dibujar un día se encuentra en su lugar de trabajo haciendo lo que sea, está dibujando, haciendo cosas súper random en su libreta y um, se siente tan tan triste de que no puede cumplir sus sueños anhelados, de que sea reconocida como la mejor dibujante. Hasta que un día su amigo le dice, oye, ¿sabes qué? Va a venir fulano de tal, una persona, una celebridad increíble que ha hecho muchas cosas súper chidas. Y van a la convención o a este lugar, resulta que ese señor es... Mágico, Este señor es mágico porque tiene una libreta en la cual si tú escribes o dibujas lo que deseas, se te hace realidad. Entonces, eh, este señor empieza a dar como una pequeña conferencia acerca de cómo lograr las cosas que tú deseas y sin querer incluye como esta libreta que él tiene. Esta chava se lo topa de que ya como saliendo y empiezan a platicar, en, empiezan a entablar una pequeña conversación hasta que esta chava se acuerda de la libreta y dice, mmm, quizá funcione, quizás no, chicle pega, le roba la libreta y se va corriendo. Dibuja un príncipe, así, un príncipe súper diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y se queda dormida, despierta y el, al lado pues, está su libreta. Y no aparece el dibujo. Y ella piensa como que, ah, po posiblemente me quedé dormida o entre sueños lo borré, no, no sé. Y de pronto este fulano que dibujó sale de las páginas y empieza a andar por ahí, por la vida. Entonces esta historia de verdad es muy entretenida, muy linda. Eh, les digo, tiene toques obviamente de fantasía, tiene toques de, de amor y un sinfín de como cosas aquí. Que de verdad está muy ad hoc para esta temporada. Digo, si ustedes no quieren leer nada como de terror, suspenso y así. Pues este libro es ideal para ustedes. ajá Y ya, acabamos. Eh, y amigos, esas son todas las recomendaciones. De verdad espero que les haya gustado muchísimo. Y quiero agradecerles mucho, mucho a las personas que se unieron a colaborar conmigo en este video. De verdad que muchísimas gracias por su apoyo. Y por eh, darme sus recomendaciones. Para mí significa mucho, mucho, mucho. Aquí abajito en la cajita de descripción. Les voy a dejar sus redes sociales. Para que vayan y lo sigan. Porque son personas que tienen contenido increíble. Y que merecen ser más reconocidos. De verdad que les agradezco bastante el apoyo. Espero que les haya gustado mucho, mucho este video. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Thank mm -hmm. you.